Bueno la idea es crear dos círculos, en este caso van a ser círculos imaginarios, pero lo voy a dibujar para, pues de manera ilustrativa nada más. Primero dibujo el círculo más grande. Luego dibujo un círculo más pequeño, que va a ser la. con el cual se va a alternar los puntos que vamos a dibujar. Ahí está. Luego vamos a dibujar puntos. No necesariamente lo voy a dibujar en el orden que van, pero nada más como ejemplo de cómo se va a dibujar el, la estrella. Aquí dibujo los... Más bien uno de los puntos para dibujar la estrella, que es más o menos así como lo vamos a hacer, basado en dos círculos. Vamos a empezar utilizando una plantilla que yo mismo tengo aquí. Vamos a cambiarle el nombre nada más, que se llame, me acuerdo lo que vamos a hacer, que se llame Stars from Circle aquí tenemos la plantilla pues ya que el fondo sea negro así como lo estamos viendo aquí a de la derecha el canvas eh, también que sea posición fix y que sea 100% de tamaño ya tenemos aquí el canvas definido en el html y un window on load donde vamos a inicializar todo primero pues vamos a, hacer, a crear las variables para el contexto y para el canvas canvas y contexto, primero vamos a, a tomar la referencia del canvas que se llama lienzo y a partir del, del elemento vamos a tomar el contexto que sea de dos dimensiones ahora vamos a continuar definiendo algunos de los valores claves para lo que vamos a hacer como vimos en la introducción son dos círculos nada más que los círculos no se van a dibujar sino que van a ser ficticios para eso vamos a, a definir dos radios va a ser el interno de acuerdo al, al dibujo que hice que va a ser de 50 píxeles y el externo que va a ser de 100 píxeles eh, lo otro sería el número de puntos que vamos a dibujar vamos a dibujar 15 en este caso 15 vamos a definir la función que va a dibujar que va a dibujar la estrella para dibujar la estrella vamos a recorrer cada uno de los puntos number of points vamos a definir el delta que viene siendo el valor que va a cambiar dentro de dentro de bueno primero primero que nada tenemos que saber cuánto va a medir el mm, cuánto va a ser la diferencia de cada uno de los grados eh, en los que se va a dibujar los puntos no esto le vamos a llamar, a llamar eh, la variable f solo como fracción y al momento de cargarlo vamos a decirle que f es igual a number of points. Entre, bueno, más bien el pi por 2. Nada más lo vamos a poner como para agruparlo, aunque no sea necesario, no por el número de puntos. Eso va a ser la fracción. Eso significa que... Mmm, por ejemplo si fueran 360 puntos sería un grado para cada punto de los que se van a dibujar pero en este caso como son 15 pues di se divide se divide el pi el pi por 2 o sea toda la circunferencia entre el número de puntos y así ya aparecen segmentados ahorita dije que eran 360 grados pero no porque no son en grados sino son en, son en radianes entonces una vez que tenemos lo definido los, eh, la variable f, ya podemos proceder a, a definir cada uno de los deltas al momento de dibujar la estrella. Eh, tenemos que tener una variable que se alterne, pues vamos a, eh, vamos a estar alternando entre el círculo de adentro y el círculo de afuera cada vez que, que vayamos a dibujar un punto. Así. El delta, ok, una variable de radio interna aquí, el cual se va a cambiar de acuerdo a cuál es el la, la alternancia que tiene este, por ejemplo sería si vamos a ponerlo explícitamente true, vamos a decirle que radio sea igual a inner radius, de lo contrario sería. Outer radius y el delta, vamos a ir. Bueno, voy a declarar el delta fuera aquí, así, y cada vez voy a decirle que delta sea igual a R, el radio actual, por la fracción. Otra cosa que vamos a necesitar para poder definir eh, estas dos circunferencias es el punto de el centro de X y el centro de Y donde, alrededor del cual se va a dibujar la figura. Centro de X, centro de Y. Esto lo vamos a definir al momento de cargar también la, la página esto eh, nos volvemos otra vez a la función para para dibujar la, la estrella y vamos a decirle que x bueno, vamos a ponerlos aquí xy que x sea igual a el radio más el coseno del delta más el centro de x y es igual al radio, bueno, es por el radio, por el coseno eh, y luego por el seno de delta más el centro de Y. Estas coordenadas para cada uno de los puntos pues van a ser las si se encuentran, eh, si se, ya sea si se encuentra en el círculo interno o el círculo externo. Y para cada caso vamos a dibujar en el contexto una línea bueno primero vamos a a iniciar el pad en el contexto begin path y vamos a dibujar una línea a partir de la posición actual que sería Entonces aquí dibujamos la línea hacia la posición de X y posición de Y. Al final del recorrido vamos a decirle que dibuje la línea. Pero antes de iniciar el pad vamos a decirle que, que se defina un tamaño de línea que sería 4 y un stroke style que sería blanco. vamos a ver cómo funciona pero primero tenemos que llamarlo en el onload aquí draw star draw star aquí vamos a cambiar el, el tamaño de offset width y offset 8 vamos a instalarlo de nuevo Creo que el problema que tengo es que no le di un tamaño al inicio al canvas, pero se lo puedo dar al momento de cargar la página. Vamos a decirse lo que aquí: que el elemento de canvas tenga igual tamaño al, de la, al, de la al tamaño interno de la ventana y el 8, pues igual también, el alto interno del 8. aquí si dibujamos una bueno aquí vamos a poner lo que sea en formato hexadecimal vamos a hacer una prueba a ver si ya dibuja pero lo vamos a hacer solamente con una línea sola que sea en la posición 100 nada más para prueba ahí está ahí está dibujando nada más habría que corregir lo demás de, para que si dibuje bien el el círculo de la, la estrella aquí otra cosa que pues también me equivoqué el delta no es igual al radio por el por la fracción de todo el círculo sino que sería el elemento i por, por la fracción ya con esto ya debería estarlo dibujando si no vamos a navegador ahí lo muestra ahí no lo está mostrando como una estrella porque no estoy me hace falta esto. Esto precisamente definir los alternos. Si alterno es igual a true, alterno es igual a false. Y si de lo contrario, pues alterno es igual a true, para que se estén alternando obviamente, ¿no? Y si lo corremos aquí. Así ya nos damos cuenta que si se está mostrando como una estrella. Nada más que aquí un pequeño detalle porque la, par la última parte nos está cerrando vamos a decir al final que cierre el pad y después haga stroke pero aquí nos si se fijan aquí otro problema también Para asegurarnos que esto no suceda el valor que vamos a poner del número de puntos tiene que ser par. Ahí está. Mientras mantengamos el valor par, no debe haber problemas con cuántos son los puntos que se van a mostrar. Simplemente se va a ir ampliando. Podemos jugar con los valores, por ejemplo, vamos a poner una la clásica estrella. Eh, esto no son el número de, de picos, sino son el número de puntos contando los de adentro y los de afuera ¿no? si le ponemos el 10 va a salir la clásica estrella que ya conocemos todos ¿no? incluso podemos ponerle 8 y va a salir una como, como un kunai eh, y pues poner los que queramos mientras sean parno ahí está eh, el, el, lo que podemos cambiar también es el radio el radio con respecto a, al el de adentro con respecto al de fuera, vamos a ponerle 70 para que sea un poco más así. Vamos a cambiar el radio general que sean de 200 y el otro que sea de 150. Ahí está 24. Incluso podemos hacer que, que en lugar de que se dibujen unas líneas se llenen al final pero vamos a definir el estilo de llenado que sería field style sería blanco ahí está ahí lo tenemos vamos a terminar esto con la clásica estrella pero para eso tiene que ser el, el radio del centro tiene que ser más pequeño vamos a ponerle 100 ahí está listo